Me mandó al frente, Nico Chiato sorprendido por la revelación de Flor Vigna. Como que los ex no pueden tener buena onda. Después de un mes de ruptura, es verdad que Flor Vigna y Nicolás Ochiato están libres de rencores o venganzas. La hermosa pareja terminó en muy buenos términos. Según ellos mismos lo dijeron, y lo comprueban cada vez que pueden, trabajan juntos todos los días y nunca emitieron un comentario negativo sobre el otro. Ahora, con el humor que los caracteriza, tuvieron un divertido y de vuelta en las redes sociales que hizo reír a sus seguidores. Me mandó al frente en la tapa de una revista, no lo puedo creer. Comentó Nico bromeando. La bicampeona del bailando fue el personaje de tapa del último número de la revista Gente, bajo el título A mí nadie me regaló nada. Y, lento y prezoso, Ángel de Brito consultó a la expareja de la diosa, ocasionando un cruce Twitter a pura buena onda. El conductor de LAM publicó la portada en la que aparece Flor Vigna y bromeó con el textual. Tapa bomba de arroba Flor-Vigna, regálale algo arroba Nicolás Ochiato, escribió mencionando el exnovio de la infartante rubia. Inmediatamente, Ochiato siguió el juego simulando sorpresa por el comentario de la ex. Mira vos. Me mandó al frente en la tapa de una revista, no lo puedo creer, tuiteó. Pero Flora apareció rápidamente y respondió a la humorada, debo confesar que él sí me regaló algún que otro chocolate. Y otras cosillas. La actriz que interpreta a Trini en Simona y el conductor se separaron hace poco más de un mes y confirmaron la ruptura en la tribuna de Guido. En la nota con la revista, Flor confesó que si bien no está en sus planes enamorarse otra vez, muchos son los hombres que quieran conquistarla. Apúrate a reconquistarla, Nico.